Extraños eventos han ocurrido en este año. El confinamiento impuesto por medidas de salud han ocasionado un brote de avistamientos anormales alrededor del mundo. En plena contingencia, el mundo ha sufrido una catarsis de la que no hay vuelta, y todos los seres vivos de este planeta estamos cruzando tiempos convulsos. Parece que en esta situación extraordinaria los seres humanos tenemos tiempo de observar y escuchar más allá de lo que nuestra vida monótona nos mostraba día a día. Y los testigos han hecho alarma en la red, utilizando sus dispositivos móviles para dejar evidencia de lo que han estado presenciando. Es por eso que hoy te presento seis eventos extraños durante la cuarentena. Si algo de lo que veremos a continuación te ha sucedido, escríbeme tu historia en los comentarios para saber cuántas personas están pasando por lo mismo. Mi nombre es Ocla Castro. Comenzamos. Número 1. Comportamiento extraño en los perros. En las redes sociales se están publicando experiencias de un comportamiento inusual entre los perros durante la madrugada. En diversas publicaciones se señala que los perros se encuentran inquietos, ladran, corren, aullan como si estos estuvieran viendo o sintiendo algo extraño, algo que nosotros no podemos ver. Ladran al unísono y lloran buscando el cobijo de sus dueños. Algunos usuarios comparten la idea de que los animales al tener un vínculo natural con lo que nos rodea, presienten de alguna manera un evento que posiblemente está por venir o que se encuentra ya entre nosotros? ¿Has notado que tus mascotas han cambiado de comportamiento durante esta cuarentena? Número 2. La gente no puede dormir. Nuestras vidas han cambiado de ritmo. Estar confinados a nuestros hogares ha cambiado nuestras actividades. Dando a esto muchas personas una incapacidad para lidiar el sueño, mostrándose incluso irascibles e irritadas en estos momentos. Miles de personas han compartido esta falta de sueño en las redes sociales a lo que muchos otros se han identificado, todos de acuerdo que durante la cuarentena el sueño ha desaparecido y terminan durmiéndose bastante tarde entre 3 y 5 de la madrugada. Se pensará que pueda ser un padecimiento de ansiedad, pero algunos otros creen que es algo extraño. Algo en el tiempo, algo que está cambiando nuestros cuerpos. Otro fenómeno que está sucediendo entre las personas con insomnio es el trastorno por pesadillas. En donde también las personas mencionan que constantemente tienen sueños aterradores o que les provocan bastante miedo, algo inusual en muchos. Pero ahora, al parecer la mayoría está sufriendo de este fenómeno. ¿A ti te está pasando esto? Número 3. Luces en el cielo. Desde hace varias semanas, las redes sociales se han estado llenando de publicaciones que reportan diferentes avistamientos de luces extrañas que cruzan el cielo o resplandecen en él. El confinamiento ha hecho que nos fijemos en cosas a las que antes no les prestábamos atención. Es por eso que las personas se han asomado a las ventanas y balcones de sus casas para observar el cielo, uno de los pasatiempos y conexiones más antiguos del ser humano. Pero ahora han salido a la luz diversos videos que exponen hechos anormales de los cuales aún no se tiene una explicación luces esféricas se han reportado en todo el globo terráqueo, los avistamientos suceden a toda hora y lo más importante, se les ha visto solos o en grupos, ya sea sobre ciudades o lugares un poco más remotos, surcando el cielo o solo flotando sobre un punto en específico. Se les ha visto desde diferentes distancias, volando sin una dirección fija hasta avistamientos particulares en los que destellan misteriosamente ocultos entre las nubes, emitiendo luces de diferentes tonalidades. ¿Qué serán en realidad estas luces? ¿Un fenómeno meteorológico? ¿Las luces de la ciudad reflejadas en las nubes? ¿O serán como lo afirman los usuarios en las redes sociales y testigos? ¿Naves surcando el cielo? ¿Tú has visto algo extraño en el cielo en estos días? Número 4. Muerte de aves. En países de Europa se ha reportado un comportamiento extraño en las aves. Los científicos medioambientales se encuentran perplejos por la aparición de cientos de aves muertas en varias localidades del continente, sin que haya una razón lógica de estos casos. En las últimas semanas se han presentado muertes masivas de diferentes tipos de aves. La última sucedió en la población de Dinamarca. Al parecer, los pájaros se encuentran en un estado de desorientación antes de caer muertos. La situación ha sumado un temor a la población que ve estos hechos inusuales como señales catastróficas para la humanidad. Una hipótesis que ronda los acontecimientos señala que la anomalía entre las aves se debe a la radiofrecuencia emitida por las antenas 5G. En Holanda sucedió también este extraño fenómeno donde colocaron una de estas antenas, resultando cientos de aves afectadas, por lo que los rumores sobre el comportamiento anómalo de las aves se unen con esta nueva tecnología de forma escalofriante. Algunos acontecimientos han sido explicados de manera satisfactoria, pero otros aún permanecen sin respuesta, por lo que la sociedad europea se encuentra preocupada al respecto. Cerca de donde vives, ¿has visto una antena 5G? ¿O la repentina muerte de aves? Número 5. Sueños Apocalípticos Como te he contado ya antes, las alteraciones en el ciclo del sueño han desencadenado en los seres humanos también un trastorno en sus pesadillas. Mismas que van desde contraer el virus COVID-19, ¿Sueños vívidos con personas ya muertas? ¿Estar de cuarentena de por vida o situaciones tan locas como un apocalipsis zombie. Se dice que los sueños pueden ser un reflejo de lo que nos espera o posibles futuros que nos aguardan. Por eso es aterrador pensar que estos sueños se puedan volver realidad, ya que la gente está soñando la destrucción del mundo de diferentes formas. Los animales muriendo, el mar convertido en sangre... Catástrofes climáticas, ciudades destruidas, fuego en el cielo y personas muriendo en cantidad son algunas de las cosas que, en este momento, se están soñando. ¿Tú has soñado algo similar? Si sí, sí. escríbenos tu sueño en los comentarios. Número 6 Sonidos en el cielo Este es el extraño sonido que se ha captado en múltiples lugares del mundo. Se han compartido videos de los mismos en las redes sociales y a mi correo han llegado también testimonios de seguidores que lo han escuchado. A primera escucha podemos percibir un sonido estridente que resuena en el cielo, sin parecer tener un lugar específico de emisión, pero que a pesar de eso resuena como si estuviera en todas partes a la vez. Algunos usuarios ligan este sonido con el de las trompetas que predicen el apocalipsis, o con la llegada de seres espaciales en estos momentos de la pandemia mundial. Decenas de videos llegan desde todas partes del mundo. Es como si algo invisible estuviera estacionado en el cielo en diferentes ciudades y regiones del mundo. Algo que solo podemos escuchar y de dimensiones muy grandes. Si permaneces despierto durante la noche, quizá los puedas escuchar. O quizá...